Bueno, ya son las eh, eh, 11 de la mañana y le eh, damos 17. la bienvenida a todos eh, nuestros internautas, a mis compañeros de, del Observatorio Ciudadano, a María Dolores Montenegro Acevedo, eh, a Javier Esparza Contreras, a José de la Luz Antibáñez Cantero y su servidor Guillermo Siliseo, que le empezamos esta parte de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato eh, el, eh, con con el tema que vamos a tratar hoy con nuestro invitado que estamos esperando este no lo voy a presentar para no mencionar su nombre en cuanto nos solicite su ingreso este lo damos pero sí quiero decir que el proceso electoral será revisado en, en, en el municipio y quiero recordar a nuestros internautas que Guanajuato no es solamente el nombre de un estado con 46 municipios ni de, un, de una ciudad no, no, no es solamente eso Guanajuato también es un municipio que está compuesto por varias eh, localidades Comunidades rurales. Comunidades rurales y algunos asentamientos ya grandes este, fuera desconcentrados de la ciudad originaria de Guanajuato y que no hemos visto, no hemos hablado de, de cómo funciona la cuestión electoral en, en el municipio, no en la ciudad de Guanajuato ni en sus partes más importantes, que son la de la Cañada y la de la zona sur, sino ni tampoco pues, eh, Santa Teresa o eh, otras comunidades que tienen eh, muchos habitantes y que contribuyen con votos para definir, para definir quién va a gobernar a través de del órgano colegiado del ayuntamiento a, a los guanajuatenses los próximos tres años. Eh, Apareció las estrellas, Memo. Sí, también hay, ya está apareciendo con nosotros a, a nuestro amigo Ángel Arcos. el, y el que, más peligroso Arce. de todos, el ideólogo Arce. Así es. Y Carlos Arce Macías <coughs> también aparece Aquí en la pantalla, aunque no, no hemos escuchado su voz porque tiene apagado el micrófono. Y, y estamos esperando a nuestro invitado, que esperamos que, que llegue pronto. Pero sí quiero decir que ha habido en el pasado, en el pasado, campañas electorales que han sido ganadas por personas que han desconocido. Bueno, que el Guanajuato tiene más allá de, de solo una comunidad urbana, que también tiene eh, un espacio rural, que en cuestión de votos, pues tiene más votos que las de la comunidad urbana más, más importante. Eh, así que sí es importante para todos tener esa visión de que el municipio no es solamente La Cañada. El municipio abarca eh, también eh, eh, un en derredor de, de ese centro uh, minero que dio origen al municipio de Guanajuato y al Estado. Entonces, este, para, para dar la introducción a este tema, le voy a dar la palabra a nuestro querido compañero Carlos Arce Macías, que no ha abierto su micrófono y espero que lo haga pronto y empiece a interactuar con nosotros porque les habíamos pero... quedado. Ah, sí. ya te dieron permiso, ¿no? Así es. Pero ahí está, ahí está la Carla Piñón. Y... Carla la Piñón, Piñón. Nuestra, nuestra geóloga de cabecera, eh, experta en agua, oh, en oh, estos asiajos oh, momentos oh, en que la sequía nos agobia, desde el mes de febrero ya no. Estamos tomando agua de las presas, sino de los pozos, de la batería de pozos. Y la próxima semana Carla nos va a hacer un análisis de la situación hídrica del municipio de Guanajuato, pues para mayor información de todos los compañeros del observatorio, pero también de nuestros seguidores internautas de, del OCDG. Eh, sí, Lolita, eh, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas, preciosa Carla, este de los compañeros de Observatorio. Presuma el look, presuma el look. A, a, a todo nuestro auditorio que nos que nos ve y nos escucha por este medio del Facebook. Bueno, a mí me me gustaría comentar algo que me pareció muy importante. Interesante. Eh, ayer estaba yo leyendo en, un, en, el, en el Facebook, mandaron un, como un comunicado que supuestamente creo que lo, habían, lo había borrado este Alejandro Navarro Saldaña, el comentario acerca de, de por qué no se hacían un antidoping, o sea, pedían un antidoping, pero no nada más para, para los, los que están como candidatos. ¿sí? Eh, sino para toda la planilla, para saber quiénes, por lo menos los primeros eh, cinco de cada planilla. Y me pareció muy interesante esta, esta petición. Y creo que nada más dos, nada más que no, no dicen quiénes, que dos nada más fueron los únicos que, que sí están de acuerdo en hacérselo y los demás no han contestado. Eh, y me pareció pues coherente lo que están haciendo o, o lo que están pidiendo esta persona, porque, pues sí, realmente decía, bueno, tú dejarías que un borracho manejara tu carro. Dice, entonces, ¿por qué vamos a permitir que una persona con, con, este, con grados de, ya sea de alcoholismo o de alguna adicción, este, lleve las riendas de nuestro querido municipio de Guanajuato? Me pareció... Algo, pues bueno, eh, la, la solicitud, no sé qué, qué opinen ustedes con respecto a esto y también dicen que, por ejemplo, los candidatos no han hecho su declaración 3 de 3 ninguno de los de Guanajuato. Eso es lo que dijeron en el Face, no me consta, no, no sé todavía si ya realmente lo hicieron o no pero acerca de lo del antidoping también. Y otra de las cosas que también manejaban es, cuando tú eres una regidora suplente, o regidor suplente, <coughs> en el caso de, de, de los que ahorita solicitaron permiso, y resulta que vas en la primer regiduría, en este caso están hablando de Mariel. Mariel va en la primer regiduría con Alejandro Navarro, pero es la suplente de Ceci Pols. Entonces, ella ya tomó protesta, ya tomó posesión en el Cabildo, pero dicen que anda en campaña con Alejandro Navarro. Yo como ni lo he visto, ni lo, ni lo sigo, ni para nada, no sé si anda o no anda. Y Dime que eso Mariel. no se puede, porque ya... Ella... Mariel es, es la, la que era la secretaria particular de Alejandro Navarro Saldaña, que también hubo ahí alguno, algunos problemillas, y que sí la sacaron, y que no, que no, que no salió, que sigue siendo la secretaria particular... Este, como y Ceci Pols ahorita solicitó también licencia de la regiduría para irse a campaña, o sea, porque quiere la reelección. Mariel es la que va ahorita, es la su suplente. Entonces ella tendría que estar ahorita atendiendo las cuestiones del cabildo y no andar en campaña. O sea, les hago esos comentarios que salió en el Face. Este, yo les comento, yo no sé realmente si ya se hicieron el, el, la prueba de eh, lo de la declaración del tre, de tres en, de, ajá Ida. y no sé tampoco ajá. <ríe> y no sé tampoco si si Mariel, si Mariel anda en campaña sí este porque bueno no, creo que donde andaba si sí era repartiendo cosas con Alejandro antes de, de la campaña pero no sé si ahorita es entonces, pues son, son los comentarios y yo les quería este, hacer ese, eh, eh, yo también hacer ese comentario con ustedes, a ver qué opinan. Acerca Muchas de... gracias, Lolita. Vamos a, a darle la palabra a Carlos Arce para que nos haga favor de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien, quien nos va a dar eh, noticia del proceso electoral en las comunidades rurales del municipio de Guanajuato. Adelante, Carlos, gracias. Gracias, Memo. Eh, entiendo. Ah, ya está ahí Guillermo. Bueno, qué bueno. ¿Dónde está? Todo, todo, todo bajo sí, control. Está bien. Eh, bueno, eh, a mí me da mucho gusto presentar a Guillermo Torres. Guillermo Torres es un, es un abogado que estudió en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya arraigado aquí en Guanajuato después de, hace de muchos años. Eh, él, aparte de haber estudiado la licenciatura en Derecho, tiene dos maestrías, una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y otra maestría en eh, Fiscal. Eh, creo que lo importante y destacado es su experiencia política. Eh, Guillermo fue regidor del ayuntamiento en el periodo 2015-2018 y durante ese periodo se dedicó, aparte de las labores normales de la regiduría, a trabajar mucho en las comunidades rurales. ¿Quién era el y, presidente Municipal? Y, y este trabajo en las eh, comunidades rurales, pues lo ha llevado a estar muy, comp muy compenetrado de la problemática que hay en esos lugares, ¿no? Eh, aparte de todo, como colofona a este trabajo, eh, conformó una asociación, Pacua, que significa campo en, en, en purepecha o tarasco, eh, y eh, ha trabajado pues, muy de cerca eh, con las personas, con los dirigentes, con la gente de pues, las diferentes comunidades rurales de nuestro municipio. Por eso nos pareció muy importante eh, invitarlo para platicar de este tema. Aparte de lo que he dicho, eh, Guillermo también es eh, periodista, tiene una columna muy leída en Zona Franca que se llama Tras el Vitral, donde hace resúmenes semanales muy interesantes pues, con sus puntos de vista sobre el acontecer político eh, del estado y del, del, del municipio bueno y entonces siendo el tema comunidades rurales el ambiente rural que hay que priva nuestro municipio que es muy muy importante ya nos lo dirá él por eso eh sobre ese tema ya que es un tema eh, total durante estas elecciones el, ¿Cómo se desarrollan las elecciones en el campo, en la zona rural guanajuatense? Y bueno, pues ya sin más, le paso la palabra a Guillermo para iniciar esta charla que seguramente va a ser muy interesante. Gracias, Carlos. Este, muy buenos días. Gracias por la invitación al Observatorio Ciudadano. Eh, sí, efectivamente estudié fuera del estado, pero mi madre es este, de aquí de la capital, es nacida aquí en Guanajuato mi padre de Tampico, entonces ya ve que eh, hubo una época eh, que venían a estudiar gente de fuera y aquí se quedó mi papá arraigado. Entonces los orígenes son de, amba, este, de ambas ciudades, no de, de Tampico y también aquí de la capital. Por eso estoy acostumbrado a andar del Tingo al Tango y andar estudiando donde sea. Pero bueno, les agradezco la invitación. Este, sin duda un tema muy interesante, las comunidades rurales. Por ahí me mandó una persona ya por la noche la, una publicidad que subieron eh, acerca de, de esta plática que íbamos a tener el día de hoy y había ahí tres preguntas que me llamaron la atención y me di a la tarea de poco a poco ir contestando esas tres preguntas que se me hacen muy trascendentes. La primera es ¿Cómo se ha gobernado la zona rural del municipio? Pues tristemente yo creo y, lo, y por lo que me tocó conocer eh, cuando tuve la oportunidad de estar en, en, eh, como regidor que me mandaron a la Comisión de Desarrollo Rural pensando que no iba a hacer nada, que no iba a salir a las comunidades, pero oh sorpresa, ellos no conocían mi historia y, y el, ejemplo, el ejemplo de mis padres de, de, de estar cercano siempre a la gente, uh, de, estar, de, de amar a las comunidades, de amar este, parte de, del origen este, que tengo, eh, dentro de la historia familiar entonces una gran oportunidad y pues se fueron de espalda pero cómo, cómo se ha gobernado la, a las comunidades pues la realidad de manera muy despectiva han, han, han utilizado a las comunidades como carne de cañón eh, si lo vemos desde el punto de vista electoral pues es triste darte cuenta que ya empiezan a comprar credenciales de elector que ya hay centros como de canje Iba tu credencial y te damos una despensa, trae tu copia de la credencial y te damos una despensa, etcétera. Ya empiezan a operar ese tipo de mecanismos. Es muy triste ver cómo, cómo no se les da la oportunidad de autogobernarse, solo uh, en la administración de hay que reconocerlo de Edgar, pero por presión del, del síndico Ramón Izaguirre y su servidor, pues se logra, este, y el respaldo ya después se fueron sumando todos los regidores de la época, eh, se logra hacer una eh, elección en comunidades que cada comunidad pusiera su delegado eh, y eso fue muy sano porque cada comunidad se ahorcó con la persona que ellos propusieron a muchas les fue muy bien la mayoría a otras este pues como toda familia no hay prietitos en el arroz pues igual igual en este ejercicio que fue muy sano y muy democrático eh, la presente administración lo hizo a un lado prefirió tener el control un control ficticio no los dejó desarrollarse, las comunidades están molestas por este tipo de temas, se comenta y, y extrañan ese primer ejercicio que se dio en el 2015 y yo creo que esa es de las, de las eh, situaciones que se deben de dignificar en las comunidades, dejarlos que ellos elijan a sus propios representantes porque se sienten más confiados y el representante que, que es electo por el voto interno de, en las comunidades, pues tiene la responsabilidad de responder y hablar con la verdad de cómo se dan las situaciones en, en una administración municipal, qué sí se puede gestionar, qué no se puede gestionar, este, y un, un sinfín de cosas que enriquecen y, y, y hacen que, que se evolucione en el pensamiento político también en las comunidades. Eh, ¿Qué más? Cómo, ¿Qué otra cosa? Este, pues ahorita, ahorita lo que les decía, la temporada electoral, pues se juega con la dignidad. Eh, curiosamente, ahorita ya va lo, lo, a recoger la basura cuando los tres años se olvidaron de ellos. Eh, hay obras pequeñas, ahorita ya llegan con material para ofrecerles tanques, tanques de, de agua, y, y, y ya les mandan el mensaje de votar por tal candidato. Entonces, este, tomas de agua también, hay una comunidad que se llama Tacubaya, ahí son, son un conjunto de tres pequeñas comunidades aquí por, por el rumbo del periódico este, El Correo, en ese lapso, por ahí está el letrero, eh, y ahí pasa el tubo del agua, y nunca han tenido, curiosamente ellos no tienen tomas domiciliarias, entonces ahorita ya se les ofrecieron que se va a solucionar, pero bueno, porque es temporada electoral, en, en condiciones normales, no, no, no, no se les atiende. Es curioso, Santa Catarina de Cuevas, que se le conoce también como el Tinaco ahí Simapac perforó pozos y mucha gente no tiene tomas de agua. Y si quieres una toma de agua te cuesta 15 mil pesos, 10 mil pesos aproximadamente. Es lo que es el reporte que me pasaron precisamente el día de ayer. Sigue imperando ese tipo de, de, de situaciones y la gente pues se molesta porque dicen aquí están los pozos, nosotros autorizamos, este... Que se hiciera, que se vendiera, etcétera, y pues no tenemos tomas de agua, curiosamente. Entonces, eh, pues sí, efectivamente se lucra, se, se, se lucra con, con la dignidad y se piensa que la gente en las comunidades es incapaz, que no tiene ese raciocinio para, para poder enfrentar los retos que, que se le vienen encima para buscar el desarrollo de sus comunidades. Por desgracia, Todavía tenemos aquí en la capital gente que piensa así, cuando la realidad es otra. Es gente muy crítica, es gente muy echada para adelante, es gente que, que dice, a mí no me traigan despensas, ya no me traigas cobijitas, tráeme mejor una pavimentación, sí, para dignificar mi comunidad. Yo ya, ya, ya estamos hartos de vivir entre el polvo y en temporada de, de lluvias, pues es peor entre el lodo. Entonces, esas son cosas que tienen que cambiar, urge cambiarlas, pero también urge capacitar y hacerles conciencia a las, a las gentes de las comunidades para que exijan, le exijan al, al, al gobernante en turno, del color que sea, que, exist, que existan verdadera, una verdadera política de desarrollo en las comunidades, una correcta inversión en las comunidades. Es tan, es a veces, es tan sencillo, la gente quiere participar, y yo en algunas veces lo he externado, es... ¿por qué no destinan unos cuantos millones de pesos y se compra puro concreto hidráulico? ¿Sí? Y con las mismas maquinarias que hay en, en presidencia, con los albañiles que hay en presidencia, en obras públicas, involucrando a la sociedad y con la piedra bola que hay por montones en las comunidades, ¿por qué no se arreglan los caminos? ¿Por qué no se arreglan las calles? Y lo único que nos va a costar va a ser el concreto hidráulico, todo lo demás. Este, eh, hay materiales que son ahí de la, de la región de las zonas donde están las comunidades, pero creo que a nuestros gobernantes no les da ese tipo de creatividad y de raciocinio para, para buscar una verdadera solución, o los empedrados tradicionales que son hermosos y que también se pueden, y muy económicos, y que también se pueden realizar en, en muchas comunidades para dignificar este, sus, sus callejones, sus, sus, sus calles, que tienen inmersas en ellas. También hay otra pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Han sido atendidas estas comunidades? Pues creo que lo que les estoy diciendo más o menos, este, tiene, tiene relación. Eh, no son atendidas como se lo merecen, esa es una triste realidad. No hay una inversión real en las comunidades. ¿Cómo es posible que tan solo el gobierno del Estado presuma que hay una inversión tan fuerte en el campo, pero pues sí, te este, pueden decir, aquí hay invernaderos, pero ¿sabes qué? tu productor, oh, te vale 5 millones, por decir un ejemplo, yo pongo el 50% y tú, gente del campo, pones 2 millones y medio, entonces es una burla, ¿no? ¿Quién va a aprovechar ese tipo de, de, de programas? Pues la gente que tiene dinero, pero nunca ha, ha existido este, un programa que aterrice realmente a las comunidades para que la gente se arraigue si no tiene 50, 5 hectáreas pero tiene una o tiene 500 metros ¿cómo hacemos explotar esas, esos 500 metros, esos 100 metros? hay, hay invernaderos de 100, que, que se pueden colocar muy bien en 100 metros cuadrados entonces no hay la creatividad ni la preocupación porque la gente se desarrolle en las comunidades más bien se está viendo como mano de obra para las empresas, que por cierto es la nueva esclavitud moderna, ¿no? Eh, ganando 1.500 pesos si bien les va, 1.700 a la semana y con jornadas pues, de sol a sol. El, a los que mejor les va, pues cuatro días a la semana y descansan tres. Pero aún así son sueldos miserables, rolar turnos, etcétera, etcétera. Y, y eso, en lugar de, de presumir ese tipo de inversiones, pues ¿por qué no también? inyectarle al campo, al campo inversiones que les ayude a la gente a desarrollarse, aunque sean un pedazo de tierra eh, pequeño, podemos decirlo así comparado con, con grandes hectáreas, pero que les va a ayudar en su desarrollo eh, familiar y económico. Eh, no hay obra pública que dignifique, eh, se, se hicieron unos parches por ahí, muy buenos, digo, a pesar de que son parches, eh, ya la carretera que empieza acá rumbo a la Sauceda y entra al Tejabán, llega al Chapín y hicieron una extensión al Coyote, pues sí, sí beneficia a las comunidades. el San José de Llanos hicieron un tramo hacia, rumbo a Cañada hicieron dos tramos también de carretera, ahí con Capulín de Bustos, ahí ya conectaron, ya dignificaron un poco, pero aún así da la impresión que solamente es eh, porque le surge la reelección y no buscando un verdadero desarrollo comunitario entonces sí falta bastante falta bastante inversión eh, la, las zonas de mineras pues las hacia el cubo o pues los caminos están abandonados y la mina empieza a activarse se eh, empieza la inversión mejora la calidad de vida de la gente pero si no son pueblos que están en completo abandono cuando con una con un, una proyección correcta se les, puede, eh, se les puede detonar eh, en, en turismo. Son pueblos hermosos que si le invertimos en arreglar las fachadas, en arreglar los callejones que existen ahí, se puede hacer un tipo de turismo que se, donde se pueda promocionar en el extranjero. Hay, hay, hay gente en Europa este, que le gusta venir a México y conocer cómo vive la gente y, y coordinarse con la mina para hacer algunos tipos de recorrido. Pero bueno. Para eso les falta mucha creatividad a muchos de nuestros gobernantes. Yo les digo, en son de burla, les duele la cabeza cuando piensan. Entonces, eh, no, no les da para, para ese tipo de ideas. Eh, mucha calle sin pavimentar. Todavía nos encontramos comunidades que no tienen drenaje. Y, y si tienen agua, pues les cobran el drenaje. Fue una denuncia que siempre se hizo y nunca se ha atendido. Y, y falta de agua potable, que es una triste realidad. Eh, comunidades que, que no tienen drenaje ya hay tecnologías que se pueden utilizar este para que todas la, la, las aguas negr negras descarguen en, en, en tinacos y produzcan su propio gas y, y el agua ya salga como aguas grises entonces no no hay esa esa creatividad no hay esa intención de, de investigación para ver cómo se dignifica cómo se dignifica a, a a la gente en las comunidades. Entonces, eh, es triste, pero es una cruda realidad, tan solo les pongo un ejemplo, se hicieron unos, un, uno, dos tinacos, hay un tinaco en Puentecillas, ahí por la cancha, por lo que le llaman ahí en, en el área del Salón Ejidal, y me, me decía la gente que está sin funcionar, no, no, algo, algo le quedó mal, es una inversión muy grande, pero no no da la, la, el, el uso o la respuesta que se esperaba no es tal se está desaprovechando también también allá para, para el lado del chapín yo les platicaba el chapín al coyote hicieron un, un tramo de carretera que sí benefició no no hay que negarlo pero hay una curva que le, le, le, le apodo yo la curva la curva de la muerte está horrible esa curva se invirtieron cuatro, más de 4 millones de pesos, creo que cuatro quinientos, cuatro seiscientos, cuatro trescientos aproximadamente, por ahí oscila la cantidad y no fueron para invertir y corregir esa bajada, esa, esa curva está muy cerrada. Ya hubo una persona que se desbarrancó y, y aparte hacen obras sin conocer el entorno social. Eh, me decía la gente de la comunidad, mira, nos vamos a escuchar como que muy exigentes, van a decir que limosneros y con garrote, pero no. Desde pues aquí mucha gente acostumbra a hacer cabalgatas, entonces no dejaron espacio este, de, para que subieran los caballos. Entonces ni, ni, ni, ni, ni eso preguntan en las comunidades, nada más hacen inversión a ciegas, incluso también se quejaba la gente que no, no dejaron los, las canaletas. Entonces eso va a tener problemas eh, eh, cuando empiece a llover y dicen es una zona donde baja el agua este, muy fuerte porque es un cerro eh, y ellos dicen que esa carretera pues se va a empezar a carcomer poco a poco le dijeron al constructor y el constructor le respondió, ya no me alcanza el dinero entonces yo me quedé cuando un kilómetro de asfalto valió un millón de pesos no sé cuánto sea el costo real, pero cuatro millones pasaditos se me hace una exageración ¿no? una obra que si sí, este, te, te detienes aprecias el asfalto eh, tiene un grosor muy bueno, este, pero creo que atrás de, de, de esa obra hay, hay cosas raras, no no hay, no hay limpieza, no hay pulcritud, entonces, pero y la gente se da cuenta, ¿eh? la gente también lo comenta, ¿no? No, soy, no soy el único, piensan que la gente en las comunidades no, no observa, pero la realidad es que está en todo y, y les, da risa, les da risa el actuar ya de, de muchos políticos e incluso hay comunidades que van, van el, el actual eh, presidente con licencia o va otro candidato y sienten que los tienen agarraditos y que esas comunidades van a votar por ellos y, y ya cuando uno platica cuál es el sentimiento social dicen pues vas a, ellos expresa, se expresan con una frase, les vamos a dar una elección, vamos a voltear bandera. Así, así me lo expresan ellos en palabras coloquiales y, y me da mucha risa de cómo la, la gente ha despertado, cómo la gente a lo mejor no se atreve a, a levantar la voz al 100%, a decírtelo, pero se la están guardando y yo creo que va a haber sorpresas bien interesantes en, en el resultado electoral. Eh, pero bueno, hay que seguir observando ese comportamiento. También hubo, hubo una, una tercera pregunta. Que, que me gustó mucho, ¿cuáles son las demandas? Pues en primer lugar, una de las demandas es la dignidad, que existan políticos que, que los vean como seres humanos, que los vean como gente que también piensa, que como gente que razona, como gente que sufre, que, que padece también de los temas económicos como, como aquí en la, en la, en la, en la ciudad, eh, como gente pensante, como gente que puede aportar, que quiere opinar, también, pues ese es, es uno de los reclamos, ¿no? La dignidad, que los dejen escoger a sus, a sus delegados, que no don, eh, que, que no impongan a los delegados porque eh, aparentemente el presidente municipal en turno quiere controlar con eso a las comunidades y en la actualidad eso ya no funciona. Muchos delegados este, eh, que fueron designados se quejan del, de la poca inversión que hubo Incluso eso les provocó problemas al interior de la comunidad y, y reclamos al interior de la comunidad. En las comunidades utilizan mucho las redes sociales, en concreto el Facebook. Y ahí puedes darle seguimiento y le tiran a los delegados actuales. Algunos se quejan. Eh, también otra, otra de sus demandas es que no hagan inversiones eh, raras, ¿no? eso de andar regalando cuartitos, sí, muchos los agarran, dicen, pues dámelo, pero cuando hacen las cuentas, cada, cada cuartito que, que repartieron hace poco, pues costó casi 100 mil pesos, cuando gente de las mismas comunidades que se dedica a la obra, este, eh, dice, con 30 40 50 mil pesos hago ese cuarto, y mejor, y más amplio, ¿Sí? Entonces, eh, están robando a a, a, a, ¿Cómo se llama? este, ya con, sin, sin recato, eh, ellos mismos se dan cuenta, pero bueno, les llevan, pues dámelo, le, le, un calentador solar, pues dámelo, ¿Sí? Te vas a tres despensas, pues agárrenlas, ya también la gente está muy consciente, muy consciente, a ustedes agarren todo lo que les da, lo que les dan a, a la hora de llegar al voto, nosotros sabremos qué vamos a hacer. Esa parte a mí me da mucho gusto, ya, ya hay un, un porcentaje en crecimiento que piensa así en las comunidades, gente que se preocupa, la persona que, que me habló el jueves y me dijo, están comprando ya credenciales de lector, aguas, este, hay que hacer algo, le digo, lo, la mejor herramienta que puedes hacer es concientizar a tu propia gente de que no vendan su credencial de lector, ¿sí? Porque van a pagar muy caro durante tres años el haber aceptado esos mil pesos, dos mil, tres, lo que les ofrezcan. Entonces, lo mejor es que los, ustedes mismos, concienticen a, a las gentes de sus comunidades ¿Y qué otra cosa piden las comunidades? Programas sociales que les traigan un desarrollo real, ¿Sí? Yo les comentaba eh, a mí me tocó conocer en San Miguel de Allende eh, me, me invitó el doctor Francisco Mancha a conocer una hacienda de uno, del dueño, es un norteamericano eh, estaban promocionando el cultivar eh, ¿cómo se llama? sábila entre otras plantas en, en, en, en los patios de las comunidades, quien tuviera grandes extensiones de tierra, pues adelante eh, lo que es eh, era sábila, lavanda y había algo más no recuerdo ahorita pero ellos decían es que si una comunidad se dedica a eso, nosotros después podemos contactar con las personas que necesitan eh, ese material para hacer jabones, para hacer champú para hacer cremas y, y podemos detonar la, la economía de ciertas comunidades, lo cual suena muy interesante. Entonces hace falta inversiones reales que aterricen a la gente y, y que le den seguimiento, porque también hay gente, hay gente que, que toma y abandona todo o después lo anda vendiendo. ¿sí? En el caso de proyectos productivos dicen yo voy a poner una pizzería, empiezan muy bien, ya cuando te descuidas ya vendieron el horno. Entonces también esa es una realidad, hay de todas las comunidades, entonces este, se le tiene que dar seguimiento para lograr un desarrollo, capacitación también, también este, piden en, en, en diferentes este, aspectos y la inversión a, hacia el pequeño productor en el campo para que se arraiguen y sigan amando a sus comunidades, que, no, que los jóvenes no aspiren a irse a una fábrica, sino que aspiren también a desarrollar. Eh, lo que es el campo lo que es la tierra que les han dejado sus abuelos y sus padres entonces hay, hay muchas formas de, de detonarlo los temas del agua también urgen existe eh, un programa muy bueno en gobierno del estado pero creo que ya no se le dio impulso o, o aquí al menos en la capital se intentó pero no, no ha aterrizado como se debe eh, el, el tema de, los, de las represas pequeñas represas, pequeños bordos que te pueden captar hasta 7, 8 mil metros cúbicos de agua y que pueden ayudar al desarrollo de una comunidad. Entonces, todo ese tipo de, de, de proyectos son muy buenos. Ollas que, que promocionaba desde ahí, hacer este, las famosas ollas captadoras de agua. Y eso le trae como beneficio también revivir los pozos. Si, si está un pozo medio muerto en la, en la comunidad, y los hace batallar este por el tema del agua potable pues haciendo ese tipo de obras este ayuda a que revivan lo, los pozos después de un par de años o, o o con el trayecto de los años reviven los pozos fue lo que nos explicaban los técnicos entonces todo ese tipo de situaciones este eh, pues es lo que lo que pide la gente en las comunidades también la gente ya es muy consciente en las comunidades les llevan un tinaco y leen, ya leen la plaquita, van y dicen no, es que te lo regaló el presidente municipal no, pues resulta que la plaquita dice que es inversión federal también, inversión estatal, inversión municipal entonces la gente ya no se chupa el dedo tan fácilmente como antes la gente ha despertado eh, y eso de manera personal me da mucho gusto el recorrer las comunidades, el platicar con la gente y dentro de la, de la asociación que, que formamos pues hicimos eh, iniciar las capacitaciones, pero se vino el tema de, las, de la pandemia, pero en alguna ocasión que me invitaron también, yo les comentaba que el doctor Francisco Mancha a, los, a cinco líderes de cinco zonas del municipio les dio un, un curso de reingeniería personal y a, ahora que platico con ellos, me hacen mucha referencia a ese curso que les dio, porque ya se preocupan más por ellos mismos ya no se confían tanto en, en que va a llegar la despensa que va a llegar el pago del voto, etcétera ya ellos tienen la intención de exigir entonces empezando en ese, con ese ejercicio lo empezamos con cinco líderes y vamos a continuar con más, ir bajando en una pirámide que tenemos de, de, de una estructura de esa asociación hasta llegar a la ciudadanía abierta en las comunidades principalmente las señoras para ir, ir cambiando esa mentalidad y que se cuestionen qué es lo que quieren. Realmente quieren conformarse con 1,500 pesos. Allá, por ejemplo, para San José de Llanos, en la elección anterior, estuvieron comprando el voto, dice el, me dicen las personas de allá, eh, que fue en un lugar donde venden cerveza, y ahí empezaron a promocionar el pago del voto en la mañana de 500 pesos, y luego fue subiendo la tarifa conforme pasaba el día y terminaron pagándolo a 1,500 entonces muy interesante ¿eh? todo lo que, lo que nos reporta la, la gente lo que nos platica y, y todo lo que se está suscitando en la actualidad y que ya empezaron a, a hacer la, la búsqueda por ejemplo, ya también me reportaron que ya buscaron a gente que va a estar como representante de casilla, ya les hablan, ya les están ofreciendo lana para, para poder maniobrar en las próximas elecciones. entonces todo ese tipo de, de situaciones, pues la misma gente no, no, lo está investigando, quiénes son, de qué color son, quién lo está haciendo y, y los montos que están ofreciendo. Entonces ya ellos mismos se pasan la voz y muchos líderes les dicen a, a la gente de las comunidades, a ver, si van a vender su voto, después no se quejen, después no reclamen, ¿por qué no tenemos agua potable? ¿Por qué no tenemos pavimentación? ¿Por qué tenemos que, que rogarle a la autoridad para que vayan y arreglen el alumbrado público, este, en, en la comunidad, le digo yo de las flores, pero se llama Cañada de las Flores, eh, acá para, ha hablado de Santa Rosa, tienen tres semanas sin alumbrado público, no sé si ya lo, lo arreglaron del martes para acá, pero el, el martes hicimos una denuncia de tres semanas sin alumbrado público, eh, y, y, y el alcalde interino, pues no le interesa esa, ese aspecto, no les, no les llama la atención, el, el ver cómo se viven las comunidades cómo presiono a mis directores para responderles a las, a la, a las personas de las comunidades rurales este, no sé hasta, hasta ahorita si tengan alguna pregunta, algún comentario con gusto Bueno, pues realmente las comunidades juegan un papel muy importante en, en, en lo que es el municipio Aparentemente están muy disgregadas y es, es este es un volumen de gente que no pinta políticamente hablando, podemos decirlo así, pero en realidad este a la hora de sumarlas es una cantidad interesante eh, de personas casi en su totalidad gente de trabajo, o sea, gente no puedo decir que el 100% porque nunca va a haber un 100%, pero sí una, una gran cantidad de gente muy honesta, muy trabajadora que se esfuerza mucho y que tiene siempre la esperanza de, pues, de que las autoridades, en este caso el ayuntamiento, la presidencia municipal, eh, los apoyen. Eh, están muy dejados, eh, están muy abandonados, pero como tú dices, y tienes toda la razón, ya no están convencidos, eh, o sea, ya no los convencen tan fácil con una paleta o espejitos, eh, yo tengo la oportunidad de convivir con la gente en la comunidad de, de Santa Rosa, y la verdad es que ya están, o sea, piensan diferente. ¿sí? Lógicamente, sí van a vender muchos de ellos sus votos, porque a final de cuentas, bueno, pues es un dinero que les hace falta, porque con lo de la pandemia y con todo esto, la situación se les ha complicado bastante a la gente de la comunidad. Sufren mucho, batallan mucho, pero no hay una voluntad política realmente por atender por atender a las comunidades rurales. Yo sí este, estoy totalmente de acuerdo en que hay que atenderlas y hay que vigilar y apoyar a toda esta gente, porque al final de cuentas eh, pues es una fuerza de trabajo y es una fuerza económica interesante. Fíjate que algo importante que hemos hecho conciencia nosotros es que las comunidades se tienen que unir, no tienen por qué estar divididas. Si se dividen, este, ganan... Este gana la gente que quiere utilizarlos nada más de carne de cañón. Si, si, si ellos se unen, aguas, ¿eh? son peligrosos. Yo, yo les he Así dicho, es. del 100% del electorado en, en Guanajuato capital, el 45% está en las comunidades rurales. Yo Así les he es. dicho, si, si las comunidades cierran filas, ustedes pueden poner o quitar a un alcalde. ¿sí? Así sí. pero Pero tienen que cerrar filas entre ustedes. Pero si se dejan dividir con engaños, con mentiras, con falsas promesas, le llegan a un líder o a un pseudo líder y le ofrecen, tú vas a ser el próximo delegado y ya sabes, vas a tener calentadores solares, vas a tener esto, lo otro, lo otro, eh, le, le, le, les llegan por el lado de la ambición y sí, efectivamente, ¿Es le, los, los, al ganar ese eh, alcalde, los, los nombra y después sí, efectivamente, sí les cumplen, pero nada más queda en el círculo familiar, no abren Además. el abanico para toda la, la comunidad y eso causa mucho malestar, pero así les ha funcionado políticamente sí. hasta, hasta la pasada elección, yo creo que ahorita ya se va a ver, ya se, a lo mejor todavía les funciona, pero ya no al 100% no, ya empieza no a haber de... un cambio un cambio y una concientización en la gente de que se tiene que exigir por dignidad en, en, en la comunidad de San José de Llanos, hace, cuando iba a salir Edgar Castro se prendió la bomba hay, hay dos pozos uno funciona y el otro no. El de la entrada a la comunidad se prendió y se hizo el borlote, ya va a haber agua, porque la mitad del, del, del, del, de la comunidad está sin agua. Entonces, este, en, en esta actual administración se hizo lo mismo, se alborotó a la gente y, y me reportaban hace 15 días que todavía no lo echaban. A andar. Nada más lo prendieron para decir yo lo para voy a la foto. Ah, para Ay. la foto, pero siguen igual, siguen igual. Se les arregló el camino de entrada, la gente está muy contenta. Pero aún así el vital líquido sigue faltando. Sí, así es. Sí, las comunidades, pues no hay voluntad política, o sea, por, por, por echarlas adelante. Pero sí, este... Bueno, los delegados que han existido anteriormente, cuando bueno, yo a lo que me refiero a Santa Rosa, las flores, todo eso, o sea, los delegados que han estado ahí, pues han estado trabajando bien. Tan es así que hasta conflictos tienen ahorita, ¿no? O sea, con la delegada que se encuentra por ahí. Pero de que se unen, y son una fuerza, se unen, y ahí tenemos el caso de Cursola, ¿no? En Santa Rosa. Se, se juntó la gente y dijo no, y, y ahí sigue eso en standby, ¿no? Sigue, sí. sigue en espera. Y bien interesante, porque, por ejemplo, en Santa Rosa, ya cuando surgió el problema, lo estuve monitoreando, y a ciertos líderes llegaron con lana, ¿eh? Y, y por el otro lado, la, la delegada se... se, se se, ¿Cómo se llama? Se atrincheró y dijo: aquí no entran. Y, la, y creo que tuvo muy buen respaldo popular. Pero había otros líderes que, por desgracia, siempre se venden y les llegaron al precio. Entonces, sí, es. Es, es muy triste, es muy triste y es, es gente, triste. y es gente que no va a cambiar, ellos ya no van a cambiar. Pero las nuevas generaciones que vienen empujando en las comunidades, creo que esa es la solución. Y incluso yo le decía a Carlos a Carlos Arce en alguna ocasión que más adelante, cuando pasen estos temas de la pandemia y podamos retomar las capacitaciones, pues sería muy bueno que algunos de ustedes de buena voluntad quisiera ir a capacitar también, a concientizar a la gente a que valore su terruño, a que cambie la mentalidad, a, a que le abonen a, a, a estar mejor en las comunidades y también sepan exigir y guiarlos para que lo hagan ya. Mucha gente todavía eh, que nos pide eh, eh, que lo, los orientemos en, en dónde tocan puertas cómo hacer un escrito eh, todo ese tipo de cosas que se han ido institucionalizando poco a poco en las comunidades, incluso también la denuncia pública también es muy buena, es muy sana eh, levantar la voz, eso le da miedo a, a, a, la, a los políticos que les exijan entonces también esa parte yo creo que los tenemos que seguir animando a que levanten la voz para que quien quiera ser alcalde o quiera dedicarse a la política sepa que se le va a exigir. Así es. Eh, de... licenciado, sí. licenciado, yo quisiera una intervención porque tengo muchos huecos en mi conocimiento de, del municipio porque he oído hablar mucho de planeación que la planeación se hace pues con, con, con los diferentes planes que hay para la ciudad, pero ¿existe un plan de desarrollo rural? ¿Alguna vez se han juntado todos los, los delegados para planear el futuro del, del desarrollo del municipio? ¿O el Instituto de Planeación Municipal ha ido a hacer un diagnóstico para proponer un posible de, o diferentes escenarios de, de desarrollo para el municipio? ¿O eso no importa a, a la planeación más que al desarrollo ciudad de las urbes, de los eh, conglomerados eh, de casas? Eh, porque, pues, pues, como nos está planteando la cosa, parece ser que si los... La gente que vive en las comunidades rurales no pide, el, el gobierno no le da. Pero ¿no debería tener el, el gobierno un plan de desarrollo para todo el municipio, no solamente para la ciudad? ¿Usted qué opina? O, Dice o, o que yo, por yo, favor, yo, déjate, sáqueme no. de mi ignorancia. No, ¿cómo cree? Este, yo, yo, yo coincido con usted en ese tema. Eh, definitivamente no saben. Ellos piensan que haciendo un programa municipal de desarrollo y, y invitan a dos, tres, cuatro representantes de las comunidades, ya ya abarcaron todo, pues no, están mal eh, me tocó hacer un ejercicio cuando estuve en la Comisión de Desarrollo Rural hice foros rurales, entonces hay que ir a las comunidades, juntarlas hay que conocerlas y, y hacer diagnósticos ¿sí? hacer diagnósticos que ellos digan cuáles son las necesidades que tienen, una lluvia de ideas y luego ya cuando tienes la lluvia de ideas, tienes que someterlo a votación, este, cuál es lo más urgente, y sí, a partir, sí. exactamente, y a partir de ahí, puedes detonar un, un verdadero programa de desarrollo, este, para que las comunidades vayan avanzando poco a poco en ese abandono que han tenido por años, aquí en Guanajuato, si no es que siglos, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, Entonces, sí, efectivamente, no los hay, nada más lo, los ven como botín político, pero no, no se dan la oportunidad de hacer ese tipo de ejercicios y tener esa base de datos y decir, a ver, ahorita hay que solucionar el tema de los caminos, el tema del agua, ¿Sí? Y los temas de drenaje. Ir avanzando poco a poco. Hay materiales que son de la región que se pueden utilizar y se puede ahorrar mucho dinero, pero como a algunos políticos les encanta la obra pública por licitación, porque es así les deja, ¿Sí? Les deja las mochilas, los maletines llenos de dinero de los diezmos pues lo otro, lo otro sale sobrando. Ese tipo de propuestas donde puedes este, hacer una inversión, pues no, no, no sirven de nada. Tuvimos un delegado de, eh, muy, bueno, muchos muy entrones, pero había uno en especial que tenía la capacidad económica y él tenía maquinaria y le llevaban el cemento y le llevaban la, la arena y la grava y los regañaba al ver la, la arena, era puro desperdicio él les decía, esto es indigno, incluso él, él, él tenía la, tiene la forma este, de, de hacer el concreto, lo hacía, prestaba hasta la olla y arregló su comunidad, avanzó mucho en su comunidad, pero él puso maquinaria, él mismo se sí iba a trabajar con la gente, entonces, este, y la gente lo, lo, lo seguía, porque la gente sí quiere dignificar su entorno, su entorno, entonces, como ese ejemplo, tenemos muchos más, de gente que, que se enseñó a gestionar, sí, que sabe dónde tocar las puertas, pero nada más es darles un empujoncito, e incluso se enseñaron a hablar en los medios de comunicación pues fue, muy, fue muy divertido esa, esa parte porque ya no tenían miedo, incluso eh, en ese entonces el, el que era el secretario del ayuntamiento los mandaba a llamar y los regañaba y les decía que no tenían por qué andar hablando, algunos sí se asustaron y otros les valió, ¿no? y le siguieron para adelante, entonces algo interesante es que al levantar la voz este se presiona la autoridad y se obtienen resultados por desgracia no se, no, no, nos el... está pidiendo la palabra Carla y luego el licenciado por favor. y yo la pedí hace ¿Sí? rato más o menos perdón pero no no no, no no no no me di cuenta Javier estoy censurado por este por esta organización no es una broma <ríe> pero este, me espero de turno <ríe> <ríe> pero sí quisiera hacer un poquito autocrático y sí comentar si no se me va a ir la idea eh, pues hoy es el día 13 de elecciones evidentemente que el tema urbano, rural y de migración pues es estructural de la economía mexicana en el municipio de Guanajuato los cuatro actores hay cuatro actores que están compitiendo precisamente por la presidencia y ya son nueve años que están dentro de la propia sinergia eh, evidentemente que nueve años el problema se ha convertido en un círculo vicioso en el sentido de que en la práctica de las siete localidades urbanas y las 213 rurales, pues evidentemente que hay un desequilibrio estructural, ¿no? Hay un proceso de migración histórico del campo a la ciudad o migración hacia Estados Unidos. Yo recuerdo que mucha gente se iba a Houston, precisamente a la parte de la jardinería, y no hay un programa estratégico, más bien es un proceso de politización, y hay que considerar en contexto, de los 600 millones de ingresos presupuestales por año que tiene el municipio, hay que ver cuántas características hay. El programa está perfecto, el de gobierno en el eje número 5, habla precisamente de la parte rural, eh, recientemente están anunciando que van a, llegar nuevas tres empresas a, a Guanajuato y tú señalabas que efectivamente al parque industrial y efectivamente los sueldos pues son muy, muy raquíticos, ¿no? Igual los que migran de las zonas colindantes con Silao a toda la parte de la Maquila y evidentemente los que vienen y venden sus, sus frutas de manera directa a Guanajuato, ¿no? Ahora, ninguno de los candidatos a la fecha ha señalado una propuesta de programa, quizá el único. Eh, ayer precisamente hay un planteamiento de, de tema de seguridad pero muy abstracto muy político sin reacciones ideológicas ¿no? y evidentemente pues es una elección panista ¿no? en el sentido de que prácticamente hasta el propio encargado del consejo electoral automáticamente palomeó a todos los municipios panistas ¿no? y lo que no debemos de perder es que eh, eh, Morena ha estado operando en todas las comunidades fundamentalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es, es muy fácil entender qué es lo que necesita la comunidad rural, ¿no? Electricidad, agua, servicios básicos, servicios de, eh, sólidos urbanos y obviamente un programa específico, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión que me contrató el gobernador de Michoacán para hacer un programa de desarrollo en toda la zona rural de la zona norte, precisamente de Michoacán. Pero este tiene que estar vinculado precisamente con el gobierno del Estado, ¿no? Y hacer política local utilizando precisamente a las comunidades, pues no es, digamos, ético, ¿no? Y este problema estructural lleva nueve años. O sea, Cerrillo estaba, estaba eh, el de medio ambiente, que prácticamente todas sus propuestas son lo que debió haber hecho, ¿no? No esperemos que tu planteamiento sea lo que debís haber hecho, ¿verdad? Concluyo. Gracias. Ahora sí me, corre, me toca, ¿verdad? <risa> Buenos días, buenas a todos. Gracias, dice Chavo, por estar con nosotros. Y bueno, yo quiero hacer unos comentarios este, en cuanto a lo que preguntaba Guillermo acerca de los planes. Recordemos que el, el plan que tenemos ahorita de ordenamiento lo tenemos para el centro de población de Guanajuato, por eso es tan importante que tengamos un plan municipal de desarrollo y ordenamiento ecológico territorial, porque este programa es el que nos abarca todas las comunidades, todas, todas las comunidades fuera del centro de población. Sin embargo, yo estoy muy de acuerdo con el licenciado cuando dice que tienen que hacerse, tienen que hacerse un diagnóstico adecuado. Y esto lo digo con fundamento porque me tocó estar en las mesas de trabajo que realizó el Inplan, gente del Inplan, para este programa de ordenamiento ecológico territorial, donde no se hace un diagnóstico adecuado. ¿Qué quiero decir? Que ellos toman los datos duros de las AGEPS rurales desde INEGI, pero no van a ver las necesidades reales de las personas. Entonces llegan a presentar ya un programa casi casi a imponer. Esto es lo que hay con mapas que no entiende la gente, con diagramas que no entiende la gente y con letras diminutas en un tríptico que dices, bueno, ¿para qué me traes esto si no me vas a considerar? Entonces la gente de inmediato pone como una barrera, ¿no? Entonces creo que hay, hay, se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien, eh, porque se tiene a la gente, la gente es muy capaz, tenemos buenos profesionistas, la cosa es, también como decía bien el doctor Arcos, es la voluntad política. A mí me llama mucho la atención, si me permiten, por favor, este, compartir la pantalla. Yo como, como buena geóloga soy bien pata de perro y me encanta andar en las comunidades. Entonces, ahí ya pueden ver este, mi pantalla. Sí. Ah, pues esta es la carreterita que usted decía, licenciado, la que une precisamente a la parte de la Coyota, la parte de San José, la parte del Castillo. Este, que va por el lado de la, eh, antes de llegar a la saucera, el Tejabán 2, creo que se llama, ¿verdad? Y esa es la curva que nos decía un poquito más abajo. No traigo mi, mi cámara, en, la, en mi cámara tengo mi, mis fotos bonitas, estas son nomás del teléfono, pero sí vemos que, que sí se presentan eh, pues soluciones, pero otra vez soluciones estru, estructurales, pero que también llevan otra, otra problemática en las coronas periféricas van modificando y también transformando el espacio, entonces de alguna manera existe también una invasión de las zonas urbanas a las zonas rurales y esto provoca que existan procesos que producen espacios diferenciados y eso no hay que perderlo de vista, la desigualdad que tenemos dentro de las comunidades rurales con la, urban, con la urbe es precisamente por esto, por esta creación de espacios diferenciados que generan dinámicas sociales de segregación social, de expulsión y de rechazo. Y aquí lo que juega un papel muy importante es el uso del suelo en estas comunidades. No hay que perder de vista esto. Y ahorita les voy a mostrar más imágenes. ¿Por qué digo esto? ¡Ay, caray! Ahí voy. Ahí les va. ¿Ubican esta parte de aquí, esta zona? No sé si lo ubican. Es la presa de la eh, Purísima. Aquí, Uy, la <ríe> es la presa de la Purísima. Aquí, este es el viejo pueblo, del Sangarro Antiguo. Este es el Sangarro Nuevo. Ay, me está echando una nieve. Este, esta es la iglesia Otro que les pusieron. ¿Mande? Otro fracaso, el Sangarro Otro Nuevo. fracaso. Sí, así es. Y este es el aporte de uno de los ríos. Mira nada más. La delicioso, el delicioso chocomil que se ve ahí de aguas negras, con basura, con espumita, nata, grasas, yo creo que un D, D, B, O, D, Q, O, Y, S, s T, muy, muy alto, y quién sabe qué más, y todo llega a la presa de la purísima. Entonces, ahí vemos estas transformaciones, cómo afectan, cómo afectan a las comunidades y que la variabilidad de estas franjas que están poco eh, delimitadas, están vinculadas a un modelo de desarrollo económico de cada lugar. Entonces, en este tenor, pues se necesita un mejor manejo también de los límites y de las discontinuidades que existen en nuestro municipio. Y también necesitamos una menor influencia de los intereses económicos y del mercado particular, de los intereses clientelistas del, del gobierno municipal y del gobierno estatal para el uso del suelo. Este, les voy a pasar otra, otra imagen. Esto es en, igual, ahí en la presa de la Purísima, por el otro lado, aquí si vemos ya es propiedad privada. La gente este, pasaba normalmente por ahí, ahora ya tienen rejas, ya no se puede pasar. Preguntándoles a las personas, unas me decían que era porque querían proteger este, los caminos, porque pasaban muchos eh, pues con las motos, con, con carros de esos de 4x4 y hacían carreras pero otros dicen que no, que pues es porque ya compraron el cerro, el cerro del sombrero. Este, aquí hay otras poquitas comunidades, aparte la belleza que tenemos, que se debe de aprovechar justo lo que usted decía, licenciado, el aprovechamiento de los recursos endógenos, que tenemos la materia prima para crear desarrollos pues, eh, sustentables. Eh, decía de un proyecto de reforestación con lavandas, y bueno, yo me iría más al desarrollo local, ¿por qué no reforestar mejor con garambullos, ¿no? que es una especie que también se ha perdido y que, híjole, tiene un valor también nutricional muy alto y pues ambiental, nos puede brindar un servicio ecosistémico muy grande. Este, otra foto que les quería, ah, pues esta también, es de, de ahí de la, de la presa, de, tomada desde el cerro, y aquí podemos ver todos los lotes que hay alrededor. Ahí les voy a contar algo muy interesante. Ahí no sé qué pasa, porque está la presa y tienen agua, pero no hay suficientes. Volvemos también a lo que decía el licenciado, no hay apoyos que estén enfocados y que les duele la cabeza cuando piensan, así creo que lo dijo, porque no tienen tan fácil que es tener tanques elevados y darle suficiente irrigación a todos para sus cultivos. Pero no, el año pasado se perdió toda la cosecha. Entonces, lo poco que se rescató del sorgo, pues se le da a los animales pero realmente toda la cosecha de maíz eran hectáreas y hectáreas de pérdida. Y tengo las fotos de eso, pero en otra cámara. Este, eh, y el riesgo, el riesgo que, que, que tienen también las comunidades, creo que es otra cosa que se ha dejado de lado por parte de las autoridades. Eh, afortunadamente ya la universidad ha lanzado la doctora Farfán, ha hecho un estupendo trabajo con esta aplicación de ignis y que se han atendido varios incendios forestales, la mayoría de ellos en las comunidades rurales, pero pues no, no debemos de perder de vista eso, ¿no? la vulnerabilidad que tienen estas comunidades. Y por último, eh, pues lo que decíamos, la compra de, de los votos, ¿no? El domingo pasado estuvo el señor Alejandro Navarro eh, en el atrio de la Iglesia de la Trinidad. No sé también la iglesia cómo se presta a ese tipo de situaciones, cosa que no debería de, de suceder. Este, estuvo ahí a las 7 de la noche, otra candidata a la Diputación Federal, también estuvo organizando una cabalgata por todos los ranchos. Este, entonces aquí, hechos en la Trinidad, yo le preguntaría al señor, ¿son hechos o son deshechos? Porque si caminó... Veinte metros más allá de donde dio su discurso, pudo, pudo haberse dado cuenta de la cantidad de drenaje de aguas negras que se desborda cuando llueve, porque no se le ha dado atención a las comunidades. Pues con eso concluyo. Pues sí, coincidimos en, en, en varios aspectos. El tema, algo que se me olvidó comentarles ahorita viendo la foto de la, de la propaganda del vaquero. Eh, la gente se burla bastante hablando en plata pura, como dirían ellos, se, se burlan de... Me, me dice la gente, a ver, este, yo, yo no estoy güerito ni tengo ojo verde y ando con sombrero, ¿no? Traigo cachucha en las comunidades, entonces este, eh, también están desfasados de eso. No sé, lo, los asesores políticos eh, están muy desfasados. Y el tema eso de las cabalgatas hay gente en las comunidades que mi caballo tiene también ya, entonces ya no lo toman así como, como es de los nuestros, ¿no? Sino como que ahí viene el, el rico español que nos quiere conquistar, ya no, no lo toman como, como se imaginan los políticos que lo deberían de, de, de, de apreciar, no no, no, no, no, no es así ya. No es, es que así. es el desconocimiento. Exactamente, ¿no? No, están en, enajenados de la realidad social de las comunidades, entonces eh, como, como lo estamos viendo, pues, eh, existen reclamos, hay malestar, si sí es un malestar social real, y la gente en verdad me lo dice, no sabemos por quién votar en esta elección para Así presidente es. municipal. A ese nivel están. ¿Sí? Yo también. <risa> sí, la eh, verdad es que en el imaginario de la gente, toda, cuando hablamos de comunidades, no, o sea, la gente se las, se las imagina iguales, todas iguales. Pero empezando desde la geografía, es diferente. ¿Sí? Cada comunidad tiene una, una geografía diferente y, sus, y su medio ambiente es totalmente diferente. Todas sus necesidades también, también son diferentes. O sea, no puedes hacer un programa o una planeación general para comunidades si no conoces cada una de las características de eso. Dos manos levantadas por ahí. Sí. Iris Altibañez quiere hablar. Memo, primero te felicito porque estás muy bien diagnosticado. En el campo. Me recordó una frase antes de empezar mis preguntas que voy a hacer, de aquel viejo priista que era secretario de Agricultura, de que decía que el campo estaba hecho para votar, no para producir comida. Ahí están las comunidades rurales de Guanajuato, con la descripción que acabas de hacer. Yo las preguntas que me asaltan es la siguiente. Yo los fines de semana trato de recorrer diferentes lugares y estoy impactado. ¿Por qué a Santa Rosa? ¿Vas a la Sauceda? En fin, Diario Paso por Santa Teresa. Quisiera saber ¿Cuántos poblados rurales ya tenemos en Guanajuato? Una. ¿Y qué número de habitantes conforman esos poblados rurales? Que ya van, en cierta forma, colindan con colonias populares como sucede aquí cuando vengo de Irapuato. Me meto por el hotel este de este muchacho, el hijo del nieto de Moreno, por ahí donde al el Pozo. Ya ves colonias inmensas, invadidas de puentecillas, etcétera, etcétera. ¿Cuántas colonias? Primero, ¿cuántas comunidades rurales tenemos? ¿Cuántas colonias populares tenemos, mi ¿no? amor? Y tercero, ¿cuántos poblados mineros tenemos? Son cosas totalmente separadas. Esa es la pregunta que me gustaría que me alimentaras, porque realmente lo desconozco. Veo el monte San Nicolás, acabo de ir, totalmente abandonado el camino, peregrina, que va hasta Santa Rosa, Santa Rosa, pues está muy bonito porque ah, los González hicieron hasta arriba el, el, para la presa de Peralillo, que ya cobran 50 pesos por entrar, ¿eh? ya cobran, quién sé quién le ponga orden a esto, en fin, ya notas, a lo tú te pares bueno, en el municipio de Guanajuato, una anarquía terrible, y quiero rematar esto que me encantaste, que dijiste, el cowboy, obviamente su mercadotecnia del cowboy está perdida, ¿Sabes que le tomaron en, tierra, eh, en el cantador su carita bonita que había puesto? Y realmente en las comunidades rurales sí es cierto lo que tú dices. La gente va a votar en contra de él porque ha logrado una antipatía con la gente ahí. Terrible. Finalmente te quiero comentar algo. Yo veo que no hay una plenarización o no está incluyendo entre una las comunidades rurales. Le hacen dos, tres caminitos y todo pero hay una planeación integral de la comunidad, tanto desde el uso del suelo, el agua, la integración social, etcétera, etcétera. Hay un gran abandono en los poblados rurales, esa es mi impresión que tengo del municipio de Guanajuato Eso es lo que te quería preguntar a ti. Y ahorita la, en la actualidad hay 102 comunidades, eh, la, las de la zona minera, pues son, son varias, las más representativas, pues estamos hablando de de, de la entrada, que es Santana, Mineral de Santana, hasta, hasta irnos a, ¿cómo se llama? Mineral de la Luz, y ahí hay varias comunidades pequeñas que conectan con Cristo Rey, ¿no? Y tenemos el lado del Cubo, ahí tenemos también un sinfín de comunidades, como ya la, la mencionó algunas, entonces realmente, realmente esos pueblos mineros desde mi punto de vista, no se han explotado turísticamente como, como se lo merecen y que pueden detonar una economía autosustentable para la gente y un buen desarrollo. Pero, pues no, yo creo que, que no se quiere. Y en cantidad poblacional, no tengo bien el dato, pero lo que sí, lo que sí estoy consciente y, y lo revisé hace poco es que de, de, de un universo del 100%, las comunidades representan el 45 aproximadamente de los votantes en todo el municipio. Entonces, eh, eso es un factor de decisión. Yo claro. le he dicho, hacia donde se inclinan las comunidades en, el, en esta elección va a ganar ese partido. Entonces hay que concientizarlos, hay, hay que insistirles en que no vendan el voto, en que se echen para adelante, que exijan, que recuerden cómo es posible que ahorita el, el, el alcalde con licencia esté proponiendo una policía rural cuando tuvo tres años para hacerla. Entonces es incongruente eh, si realmente hubiera querido trabajar eh, eh, ahorita estuviera nada más cosechando lo, los frutos de lo que hubiera hecho bien pero no no no lo hizo entonces a, ahorita prefiere este, vestirse de vaquerito <coughs> eh, que, que andar este, eh, pidiendo disculpas por no haber hecho las cosas ades madot creo que iba había levantado la mano pero no sé si esté por ahí todavía lorita está sí adelante lorita Lolita, ¿ya tiene abierto su micrófono? Ya estoy. El licenciado Memo Torres, muchas gracias por acompañarnos y, y por darnos varias de la información de, de cómo están las comunidades. Efectivamente, eh, yo quería platicar algo acerca de que en los comicios pasados del 2018, donde se ganó las elecciones, donde ganó Alejandro Navarro las elecciones, fue en comunidades rurales. Sí, y, eh, fue donde más votos tuvo. Para, para poder llegar a ser alcalde. Y como tú lo dijiste bien, es electorero realmente lo que utilizan en las comunidades, exclusivamente. Eh, yo la, tuve la, la oportunidad de estar hace poco, hace como un mes aproximadamente, o, o menos de un mes, en la comunidad que se llama Rosa de Castilla. Salió un video, no sé si ustedes lo vieron en Face, de un señor Esteban, que no es el delegado, eh, pidiendo apoyo para un, un, este, un puente, que fueron, eh, tuvimos, de, les digo, tuve la oportunidad de ir para allá por medio de, de la asociación a la cual pertenezco, que es por la voz de todos, estuvimos ahí con, con ellos y él comentaba acerca de que el delegado no hace nada, no promueve nada, no gestiona nada, que porque supuestamente no tienen dinero. O sea, no le dan dinero para él estar viniendo a, a Guanajuato. Él exclusivamente es lo que, lo que nos comentó. Yo, yo tengo entendido, eh, licenciado Torres, usted que ya fue eh, regidor y que estuvo también en la, la Comisión de lo Rural, que sí les dan un apoyo. Yo sé que no es mucho, pero sí les dan un apoyo y sobre todo muchos beneficios, en, eh, efectivamente lo que usted decía, son, les dan los beneficios, te llevo láminas, te llevo eh, calentadores y tú los repartes, y los reparte nada más entre sus compadres, sus familiares, y, y eso es el beneficio que ellos tienen. Yo le, yo le comentaba al señor Esteban que tienen que exigir a su delegado, porque para eso lo, lo, lo pusieron, para que empiece a gestionar Sí, la, las necesidades que tienen. Dice que fueron tres meses anteriores a que nosotros estuviéramos ahí, habían ido los de obra pública. Les dijeron que regresaban y nunca regresaron. Nosotros apoyamos con un proyecto que nos hizo a favor el licenciado, no, digo, perdón, el arquitecto Huerge. Él hizo, él hizo el proyecto de ese puente, se los entregamos les aportamos una cantidad mínima para, para apoyar por parte de la asociación, de los asociados nos juntamos y, y les dimos una cantidad. Y, y ellos, de hecho, él comentaba que el señor Alejandro Navarro dijo, pero va a venir, va a venir porque va a necesitar el voto. Nosotros, después de que vino hace tres años, no lo volvimos a ver nunca jamás. Y eso pasa también en varias comunidades. Otra de las comunidades que yo le tengo mucho cariño porque ahí estuve siete años, fue la comunidad de La Palma, perdón, de, de, bueno, estuve en La Palma y después estuve en Los Lorenzos. Y la gente de Los Lorenzos, tengo contacto con, con la gente todavía de allá, y com comentaban que tienen años solicitando lo de los tubos, los, los del tubo de agua potable, porque ellos... Eh, les dé, no sé el lunes y así eh, o sea, tienen, tienen, son tandeos los que hacen y que nunca les han hecho caso y que igual también comentaban lo mismo que el presidente nada más cuando, cuando, cuando es candidato es cuando se paran y les hacen promesas y ya después nunca jamás se paran y que efectivamente hay mucha, muchas comunidades donde los delegados son al contentillo del presidente. ¿Qué quiero, qué quiero decir con esto? Que si, que si ellos este, son, no son electos por su misma comunidad o son electos por su misma comunidad, pero yo creo que también tienen el derecho a, a revocar es, este, su elección si no les está funcionando. Yo eso se los comentaba a los pobladores de, de, lo, de los Lorenzos. Donde yo les decía, bueno, pues si no les está funcionando, ustedes júntense y soliciten que el, el director de, de desarrollo rural vaya y vuelvan a hacer su comité. Tiene que haber un comité. Entonces, eh, yo le pregunto, ¿sí, ¿sí funcionan los comités rurales o no funcionan? Esa es una. Eh, del Sangarro también estuve, eh, tuve la oportunidad de trabajar también allá en el Jardín de Niños y de, comentaba a la gente del Sangarro que la carretera que, que por donde uno entra de Irapuato, la que va de Irapuato, Guanajuato-Irapuato o Guanajuato-León, este, ya, ya, ya tenía supuestamente está pavimentada desde hace muchos años, y no es cierto, eh, son como 5 kilómetros aproximadamente, y es, sigue siendo terracería, nada más hicieron un pedacito, no sé, yo creo que como unos 150 metros, 200 por ahí, que fue lo que hicieron, pero es de, de la, del Sangarro Hacia, hacia la carretera que le estoy mencionando y esa, esa carretera no está pavimentada y aparece como pavimentada ahora en cuanto a a, este, al, al, al, al, al, a lo que me comentaba este señor él sí les va, le va a comentar ahora porque va a tener que regresar este señor Navarro a pedir la, el, el voto y que ellos sí le iban a comentar que por qué nada más cuando esté este, en campaña es cuando se aparece. Me parece que es prudente lo que ellos están haciendo y como lo, ya lo comentaron mis compañeros y lo comentó usted, sí es cierto, la gente ya está despertando, ya no está tonta, ya no, ya no creen en falsas promesas, porque son promesas y promesas y nunca les han cumplido. Otra de las cosas, yo no entiendo por qué cuando se está dentro de un ayuntamiento no, no exigen a las, a las mineras, porque hay muchas mineras, por ejemplo, para Rosa de Castilla y, la, y, las, y, y los caminos están terribles, no, no le, ¿por qué no les exigen a las mineras que ellos hagan algo que aporten a esa comunidad que tanto les ha dado de... de para sacar el mineral y que de ahí están ganando eh, es, es, económicamente y no aportan nada para la comunidad. Y yo tengo entendido que dentro de, del INEGI de Ordenamiento Territorial aparecen 220, aparece 220 comunidades, 7 urbanas y 213 rurales. Y efectivamente, o sea, yo que trabajé en comunidades rurales, sobre todo le digo, siete años en Lorenzos, cuando yo llegué ahí, eh, no estaba delimitado lo que era el espacio para el jardín de niños. Todo el terreno estaba, pasaban ahí los chivos, las vacas, los perros, las personas, <coughs> perdón, y no estaba delimitado. Yo creo que también ah, podría hacerse tanto lo, lo que es eh, la dirección de, de cultura y educación, que estuvieran a... Ah, en, en común acuerdo con la comunidad y se lo digo porque yo como directora ahí en Los Lorenzos, yo gestioné con presidencia municipal para que se pusiera la malla la gente de la comunidad es muy noble y la gente sí aporta, sí apoya todos ellos pusieron, pusieron la mano de obra hicimos lo que le llaman ellos el pretil que para mí es una barda perimetral, no sé si, si esté bien aquí el arquitecto Ángel Arcos no me podrá este, corregir, pero hicieron lo que era el peretil, se puso la malla, había letrinas con unos hoyos espantosos, las letrinas, que, que a mí me daba miedo porque eran chiquitos de tres años que se me podían ir hacia adentro. Hacia Entonces yo gestioné para, que se, para hacer baños y si el, la gente de la comunidad, los señores, los pocos que había, porque hay muy pocos, la mayoría se van al norte, entonces, los pocos que habían, ellos aportaron la mano de obra. Se hizo la fosa, una fosa bastante grande, sí, y pusimos baños normales. A mí me me daba me impresionaba tanto que en las casas que yo, que yo visité, ahí en la comunidad de Los Lorenzos, tenían hasta tina en su baño, o sea, tenían unos baños padrísimos con tina, de, de estilo norteamericano porque traían las ideas los señores y les mandaban para que hicieran sus casas así y en el jardín de niños tenían letrinas y yo decía ¿cómo es posible que la, que la gente del ayuntamiento de nuestros, nuestro presidente municipal no se dé una vuelta y no vea esto? Y se hicieron baños normales con sus con sus tazas normales sus, sus WCs sus lavabos con tinaco todo eso yo lo hice en siete años. Creo que si hay voluntad y si hay este, ese, ese tipo de gestiones donde tanto eh, la dirección de cultura y, y educación se pusiera de acuerdo con, con educación, eh, con la Secretaría de Educación, se podría hacer muchas, muchas cosas. A mí me tocó gestionar ese tipo de, de situación y creo que, que eso se puede hacer. Pero siempre lo dejan al último y como usted lo ha dicho, es nada más lo toman como un, un escalón para poder llegar para los votos. Esa bueno, es pues, incidencia. este, ya llevamos una hora, veinte minutos, eh, no sé si eh, queda responder a, a, a, sí, claro. a los comentarios de Lolita, licenciado. Sí, claro, en cuanto a lo electoral, pues, efectivamente, este, se detectó que en la pasada elección inflaron casillas, Compraron funcionarios públicos, no llegaron algunos y, y ya tenían gente formada, pagada por 800, con 800 pesos, les dieron 800 pesos y la consigna de cuántos votos meter en, la, en las casillas. Entonces ese fue un fenómeno que, que, que se dio en la elección anterior y que no dudo que ahorita se esté trabajando en un tipo de fraude igual este, a este. Ahora me imagino que van a buscar ahora otra zona para, para realizarlo. Eh, compraron funcionarios de casilla y eh, eso fue eh, en cuanto a lo, a lo electoral y la compra de votos como lo que les comentaba en San José de Llanos que la puja empezó en 500 pesos y terminó en 1500 ya por la, antes de cerrar y en cuanto a los delegados y sí, los delegados yo me quedé en que recibían 440 pesos cada dos meses y una despensa eh, eso es el apoyo que se les, que se les daba y, y, y curiosamente había una a una persona ahí en desarrollo rural que les rasuraba 40 pesos y nada más les entregaba 40 porque la gente los agarraba y los guardaba se hizo muy famoso ese tema de veras eh, ahorita que comentaba de, de, de los Lorenzos, la maestra eh, fíjense que me hablaron de la comunidad de los Lorenzos, resulta que me pidieron apoyo y orientación porque una persona, dos personas de allá que se dedican al comercio vinieron a tramitar permisos para venta de cerveza y pues vieron que es muy engorroso el trámite que no había, y no había quien los orientara, se desanimaron porque hay que, hay que sacar dictámenes en eh, protección civil este, eh, hasta el desarrollo urbano, etcétera, etcétera se desanimaron, pero hubo gente de la misma presidencia que observó la angustia de esas personas y mandaron a un gestor, a un gestor hasta los Lorenzos que llegó y les dijo, yo te lo arreglo y te voy a cobrar, creo que me dijo el señor que 150 mil pesos por ese permiso, le tumbó al día de hoy 67 mil pesos a uno y a otro 20 mil pesos y ya estoy investigando, ya le ped... yo no soy penalista, pero ya le pedí apoyo a un penalista y le dije, ayúdame como servicio social, no, no, no, no, no se te ocurra andar cobrando porque de por sí ya los, ya los defraudaron. Pero gente que está dentro de la administración pública municipal, en el área de fiscalización, hicieron eso, mandan a un gestor hasta la comunidad, les tumban lana, el gestor les deja los recibos. Por fortuna ya tengo los recibos y, y, y ya me dio las instrucciones el abogado penalista para ir armando la denuncia, ir corroborando y le dije: Yo quiero a ese funcionario público o a esa persona que se inque, ¿sí? Porque no se vale jugar con la ignorancia de la gente. Con la esperanza, con la nobleza que tiene la gente y la buena fe eh, y que todavía son gente de palabra, ¿sí? Son gente de palabra, que, que confía en la palabra de las personas y, y ahorita están muy este, tristes por esa situación, pero que se generó desde el interior de la presidencia municipal, donde hay, hay verdaderas ratas, donde hay verdaderos corruptos, ¿sí? Que no les importa la necesidad de la gente de las comunidades, solamente el tintinear de las monedas y el susurrar de los billetes. Es lo único que les interesa y esa parte da coraje y calienta. sí Y por otro lado, también regresando un poco al tema, después de contarles esta anécdota que, está, que es real, este, pues no, comités rurales como tales no, no, no, no existen. Existe el delegado. Existe el delegado y por desgracia el reglamento dice que es por designación o por consulta sí entonces este nada más este yo tengo el antecedente que nada más se he ha hecho una sola vez fue pues en la administración de Edgar Castro por presión del, del síndico Ramón Isaguirre y su servidor que se logró hacer se propuso la reforma al reglamento no lo quisieron hacer no lo quisieron no quisieron reformar el reglamento porque sería muy sano tener la, una elección y, y, y, y, y, y impulsar el tema de un comité que le ayude a los delegados. Eso sería una propuesta muy sana. Y todavía, este, por ahí dijo, mencionó un dato de NINEGI, pues no, el, la, las comunidades son 102. Tenemos una comunidad que se llama Las Galeras, que se entra caminando, es por el rumbo del Zangarro, no hay camino ahí. Y siempre, son pocas familias las que viven ahí, pero nunca se les ha hecho caso. Si sí, eh, yo quisiera nada, eh, hacer un, un comentario final. Sí, sí. No, no es final porque vamos a estar a, a, ver, a otros. Bueno, eh, yo sí quisiera en términos informativos y profundizar un poco más en el tema. A todas las gentes de las comunidades de las siete localidades y las doscientas eh, y pico localidades eh, registradas en el INEGI, clasificado en el sistema de cuentas nacionales. Ver si efectivamente los nueve años de los mismos actores que están eh, funcionando ahorita han solucionado el manejo integral de residuos, cómo está su limpia, cómo está el manejo integral del agua en cuanto a abastecimiento para ellos, en cuanto a bombeo, lo que corresponda. La parte de la administración de la calidad del aire, pues evidentemente que no son zonas muy contaminadas, más sin embargo son zonas de alta sequía, como las fotos eh, que sacó la ingeniera cómo está el aspecto de recursos naturales, qué niveles de protección hay en cuanto al manejo de especies, en cuanto a la parte de diversidad, eh, digamos, natural, y cómo están las inversiones en infraestructura urbana. Yo concluiría un poco retomando las fotos que mostró la ingeniera, que la zona rural se caracteriza por una sequía, una baja retención de agua, Evidentemente incendios de pastizales, como se está dando ahorita, y una falta de estrategia del manejo forestal. Adicionalmente, eh, los ciclos agrícolas y los cambios de biodiversidad de los ecosistemas y la desertificación. O sea, eh, no es un tema político, es un tema de salud, es un tema muy relevante. Y ante esta problemática, pues evidentemente eh, hay que quedar muy claro para quien nos está viendo que son los mismos personajes de los últimos nueve años. Evidentemente que están proponiendo lo mismo que proponieron, propusieron hace nueve años. Pues mucha reflexión, profundizar más en el tema y la importancia del sector eh, agrícola y de las comunidades en el propio municipio de Guanajuato. Repito, esto lo, eh, lo obliga al municipio el artículo 115 constitucional que señaló muy atinadamente en el anterior eh, eh, programa, en el programa 37, hoy nuestro programa 38, eh, Carlos Arce. Con esto yo concluyo y agradezco mucho eh, su participación, eh, don Guillermo, y en espera de próximas eh, asistencias a este observatorio ciudadano. Muchas gracias por la invitación. Sí, sí. ¿Quieres dejar de compartir la pantalla? Sí, voy a ver. Ahorita me... Sí. Bueno, yo, yo quisiera preguntarle al licenciado Torres, ya que estuvo en la administración y el gobierno del municipio, que hay dos personajes que tienen que ver con la vida del municipio, que son los regidores síndicos y los delegados. Y los delegados... Resuelven cotidianamente todos los problemas del municipio en sus zonas. Y si no lo hacen, la gente empieza a acudir a la capital para denunciar que sus delegados no están trabajando. Si es correcto eso, si es cierto que ellos cotidianamente se encargan de toda la cuestión municipal en su circunscripción, porque si es cierto... No entiendo por qué tienen solamente 440 pesos de apoyo y los regidores que están en una función gubernamental reciben decenas de miles de pesos. O sea, no entiendo. Yo veo que, que debería ser al revés, que los delegados deberían tener un sueldo y los regidores deberían tener un apoyo como se los dan a los delegados. ¿Usted qué opina, licenciado, de eso? Yo creo que sí se tiene que dignificar el trabajo de los delegados municipales. Eh, efectivamente es una mentada de madre lo que se les da, hablando en, en palabras claro. en palabras coloquiales. Este claro. eh, incluso se, se debe de, de aumentar una partida presupuestal porque sí son el pararrayos de la presidencia municipal. Ellos calman muchos conflictos que no llegan a la presidencia. Mientras a ellos les des acceso a la policía municipal este, y, y les respondan, ellos calman infinidad de problemas en una comunidad. Y luego ya viene el, el, el tema de la gestión. Entonces, para la gestión necesitan moverse, necesitan dejar sus trabajos, ¿sí? Porque ellos también tienen que comer, lo hacen de manera honoraria y con mucho gusto. Este, los que son en comunidades grandes, o sea, la gente de, desde antaño los acos, se acostumbraron a, al delegado por hacer un oficio o alguna gestión, ahí le dan algo de manera voluntaria. Algunos lo piden, de, algunos no piden, pero se lo daban de manera voluntaria y otros ya tenían hasta tarifas y todo eso poco a poco se fue erradicando. Yo me imagino que en muchas comunidades regresó el tema así de las tarifas, pero, pero sin duda para que un delegado funcione tiene que tener una, un apoyo más digno durante los tres años que se le, que se le elija para representar a su comunidad y que no ponga de su bolsa porque hay unos que llegan muy temprano los que vienen de los Lorenzos, La Palma tienen que llegar a, llegaban a, a la presidencia a las 7 de la mañana este y gastan para el desayuno eh, y el regreso e incluso, incluso algunos hasta la comida ¿no? y, y transbordar e irse asilado, transbordar etcétera, etcétera, entonces fíjense nada más es indigno ¿no? es indigno lo claro. que se les da y aparte, por pues las despensas, pues eran un insulto también, un insulto. Entonces, sí se tiene que ampliar la partida presupuestal para los delegados, incluso los candidatos a, a alcalde se deben de comprometer en que, en que existan elecciones de delegados, no designación, ya no estamos para eso, ya no estamos para eso, se tiene que democratizar el tema y, y un mejor apoyo económico para los, los representantes de las comunidades, porque efectivamente son los pararrayos, solucionan un sinfín de números de problemas, desde que un, una vaca, un caballo se cruzó la cerca, se comió el alimento de, del vecino, de, de, de, ¿cómo se llama? El, el, el, del ganado del vecino, etc. Todo eso arreglan ellos hasta una pelea familiar, hasta conflictos entre comunidades, entre los jóvenes, todo eso... Tienen que, que, que arreglar ellos, eh, incluso hay unos que están hasta atentos para que no vayan y roben las escuelas, según el compromiso de cada uno de los representantes. Entonces, eh, en, en el cubo hubo un delegado que yo le decía que era el sheriff, porque, y ese sí, verdadero sheriff, eh, él sí portaba el sombrero y el chaleco con orgullo, no, no falsamente como este candidato que anda ahí haciéndole el teatro, eh, y... Y, y él ponía orden, tenía un grupo de señores que recorrían el cubo en la noche y les tenían miedo y les tenían respeto, respeto y, y miedo, imponían, imponían ese respeto y la comunidad en esos tres años que él duró de delegado, hubo mucha tranquilidad, la gente le medía también para, para alcoholizarse en la vía pública, este, había reglas, incluso le decían ya nos vamos a ir a tal hora, ya nos quitamos aquí de la plaza. Entonces, este, calmó las cosas. Hasta ese grado llega el compromiso de, de, de, de, de algunos delegados y, y da gusto, ¿no? Da gusto platicar esas claro. anécdotas de cómo se ponen bien la camiseta, cómo se ponen en realidad bien el sombrero y que se lo merecen, ¿no? Por teatro y, y, y, y representan a sus comunidades, se preocupan por ellas y le exigían a la minera en turno, le exigía que, arregl, que arreglara los caminos y la minera sí los apoyaba. ¿Alguna vez se, tuvo que, se tuvieron que sentar con los mineros y hacer este, acuerdos. Pero, pero muy bien, el tema es que los representantes no se vendan, porque las mineras también les llegan al precio, al, si ven que al delegado le gusta la lana, le sueltan algo y ya lo tienen calladito. Sí, y son 102 delegados, mientras que la, los regidores son una decena, no son 12 ¿no? regidores, claro, sí. y los 12 no van de una ciudad a otra ni tienen que desayunar ni nada de eso simplemente y caminando llegan a la presidencia municipal a sus sesiones donde, desde donde gobiernan colegiadamente yo veo que la diferencia de responsabilidad y de trabajo, de aportación y de desempeño es mucho mayor el de los delegados que el de los de regidores que me, de, que me disculpen los regidores pero yo sí creo que los delegados trabajan más que los regidores y tienen invertidos sus ingresos que les da el municipio. Que, que hay que tomar en cuenta una cosa que ha comentado el licenciado Santibáñez en este foro, en este observatorio muy frecuentemente. Guanajuato es un municipio pobre, entonces tiene pocos recursos, y, pero, pero más distribuidos, pues por eso no somos eficientes, yo creo también, ¿no? Claro, claro, definitivamente urge dignificarlos y urge también que quien decida ser regidor desquite el sueldo y salga a las comunidades a empolvarse, a dialogar con la gente, a conocer la realidad, pero principalmente desquitar el sueldo que no es nada malo, pero, que, es. que, pero que se tiene que desquitar por dignidad. Hay muchos que lo toman como una beca de tres años o como la oportunidad de hacer negocios. Y, y, pre, y vivir tranquilos en un futuro inmediato, ¿verdad? Dicen por ahí, los puestos duran tres años, pero la vergüenza dura toda la vida. Se, se podrían dividir y se de 10 comunidades por 2, si son 102 delegados, les dejarían más o menos como de 10 comunidades. Eh, para estarlas visitando y constantemente estar enterándose de qué sucede para poder tomar mejores decisiones en el, en el ayuntamiento ¿no cree Claro, sí, pero es una, por desgracia luego entran los temas políticos y ahí es donde todo se empaña, pero sí claro. efectivamente, si cada regidora apadrinara uh, una cantidad de, de comunidades específicas y estuviera al pendiente de ellas, yo creo que se lograría una, un cambio y un seguimiento las gentes en las comunidades llegan a hacerte llamadas telefónicas en la madrugada porque necesitan una patrulla, porque necesitan una ambulancia y, y, y, y si no tienen a nadie que esté en el, en el cabildo, pues sufren mucho y batallan para, para conseguir sus, sus objetivos. Una, un funcionario público, que se lo tengo que reconocer, este, el, eh, que está en la actual administración es el comisario municipal a lo mejor ha, ha sido criticado pero en las comunidades él les deja él tiene un grupo de WhatsApp y les deja el teléfono y ahí le y ahí un celular específico y ahí les reportan cuando necesitan apoyo entonces eso es digno de aplaudir se llama Alejandro Camacho claro. y, y, y digo ese tipo de detalles y de actitudes pues cambian la percepción de los servidores públicos y que no les cuesta nada porque tienen buenos sueldos hay que desquitar los sueldos que, que, que da la presidencia en ciertos niveles alguien más quiera intervenir porque Carlos levantó la mano adelante Carlos por favor sí gracias bueno esto que lo que están hablando se arreglaría si los diputados locales trabajaran cambiaran la ley orgánica municipal es... Y, y, y hicieran las reformas constitucionales per, pertinentes, y los regidores se eligieran por distritos locales. Si hubiera distritos locales, y si el municipio estuviera dividido en distritos locales, y si ellos representaran a esos distritos, se, se soluciona esa parte que están ahorita discutiendo. Eh, ya hay lugares donde está así, ¿eh? ya han avanzado otros estados, no es el caso de Guanajuato. Bueno, eh, el, el asunto es que sí me llamó mucho la atención eh, lo que comentó Guillermo sobre las demandas de las comunidades rurales y llegó a la conclusión que la principal demanda es dignidad. Eh, creo que esto lo engloba todo. O sea, el decir que lo que la gente quiere es sentirse digna es un cambio de paradigma que ojalá se encuentre su espejo en las próximas elecciones. Porque por el otro lado también las denuncias que se están haciendo es como cuando alguien ve que están robando la casa del vecino y nadie dice nada. El caso que se está denunciando aquí el día de hoy de que ya, por ejemplo, hay centros de canjes de credenciales, de que en otras ocasiones ya se inflaron inflaron las casillas, eh, en la compra del voto, la compra de funcionarios eh, del, eh, electorales que van a estar ahí. Bueno, esto habla de, de toda una organización para delinquir electoralmente. Esto tiene, aparte de ser denunciado, pues debería de tomar... Eh, cartas en el asunto para empezar el IEG y sobre todo la fiscalía eh, hay dos fiscalías una a nivel estatal y la otra federal eh, este, para delitos, contra los delitos electorales, esto que se está haciendo es una maquinación para delinquir electoralmente el hecho ya de estar comprando credenciales eso pues es un acto, es un acto penado por la ley electoral Ahorita los deberían de andar ya correteando estos señores, las, las fiscalías, pero pues nadie se da cuenta. El IEJ parece que una cosa son contar los votos y otra cosa es realmente el contenido de la elección. El contenido que es lo que da la legitimidad a la elección, pues es que los ciudadanos salgan a votar con esa... Por ejemplo, los hombres que venden su credencial de lector, que venden su voto, es como si vendieran a la esposa. Hay ese parangón, exactamente. Eso es, ese, eso es realmente el, la renuncia a la dignidad personal. Y lo hacen comúnmente. Les debería dar vergüenza. Pero bueno, eh, más vergüenza nos debería dar a ciudadanos que hemos recibido una instrucción universitaria, etcétera, el estarnos dando cuenta de todo esto y no hacer nada. Esas denuncias deberían de estar ya presentadas en la FEPADE, deberían de estar presentadas ante el Instituto Electoral, los otros partidos políticos deberían de estar actuando. Miren, esto es una simulación lo que se está tratando de estructurar para que alguien creamos que gana la elección a través de un aparato que funciona precisamente en ese espacio, en el espacio rural, porque es el que más se presta para todo esto. Con 500 pesitos están evitando que la gente vaya a votar para que ellos con muy poquitos votos puedan ganar la elección. O sea, compran compran eh, no el voto, sino la credencial, para que la gente no vaya a votar, por un lado. Y por el otro lado, compran votos, saben, tienen calculados exactamente... ¿Cómo debe de ser distribuida esa compra? Hay toda una ingeniería de, detrás. Eso ya se sabe. O sea, los especialistas que sabemos quiénes son y dónde están, saben exactamente cómo distribuir el voto entre los diferentes partidos, porque no nada más compran para ellos, sino los distribuyen y los ponen diferentes, porque también están calculando los regidores que quieren que entren. Es toda una estructura perfectamente modelada para conseguir un ayuntamiento a modo. ¿A modo para qué? Pues para lo que hemos denunciado desde este espacio, para conformar un gobierno botín. De eso se trata. Y así consecutivamente lo han logrado ya por tres o cuatro administraciones. Y sobre ellos van. ¿Desde dónde operan? Bueno, empiecen a buscar, este, y si todavía no lo saben, eh, en, las próximas, en alguna próxima reunión de este observatorio, eh, podemos develar cómo está toda esa estructura, porque se conoce muy bien desde dónde opera y los nombres de quiénes son los operadores. Para, para estos pillos, hay que decirles que sabemos los nombres y las comunidades conocen perfectamente los nombres y ya los han comentado, ya los han hecho públicos, los han socializado. ¿Saben quiénes están operando ahí? Y bueno, este asunto debe de ser acometido de inmediato. Si el Instituto Estatal Electoral no hace algo, si las fiscalías no hacen algo, estamos esencialmente ante la estructura de una gran red de corrupción política donde todos están metidos, todos involucrados y los ciudadanos son las víctimas de, de, de estos malos gobiernos. Eso es lo que yo tendría que decir al respecto. Gracias. Eh, don sí, Guillermo, gracias. ha habido demasiados comentarios. Yo creo que ha sido un programa eh, muy dinámico, muy exitoso, con mucha profundidad y mucho análisis. Aparentemente se van a, re, a revelar eh, los pecadores en el próximo este, programa. Entonces, el sacerdote hoy no vino, creo que está en León, nuestro sacerdote. Y no sé cómo la ves, don Guillermo. Sí, no, pues yo quiero darle las gracias a todos mis compañeros, a nuestro invitado, al licenciado Guillermo Torres, por todo su eh, conocimiento y lo que nos ha aportado para el conocimiento de lo que sucede en el medio rural, en el municipio de Guanajuato. Muchas gracias y esperamos eh, pronto los comentarios de nuestros internautas y nos veremos la próxima semana. No, no, a, a, las, perdón, sí, a ver, dime. Leído los comentarios. Ah, Ahí perdón, perdón. sí, cierto. Me dejan. Sí, sí. Un programa completo me de... de comentarios. Me dejan vamos, a este... pedir, vamos a pedirle a Lolita si nos hace favor de leer este, <risa> los comentarios de, personas, de, de los que han estado viendo el programa. Lolita, pero sí, el look, el look, el look. Hay 16 sí, comentarios. Armando. ¿sabes? Sí. Adelante. Ok. Armando Morales. Dice... Armando Morales, buenos días. Todas estas quejas por compra de votos que lo hagan públicamente, si no, que callen para siempre. Paco Robledo dice, sí existe el plan municipal de ordenamiento territorial, infortunadamente el ayuntamiento actual lo desechó. Otra vez Paco Robledo dice, y si se visita las localidades para elaborar dichos planes, sería muy interesante eso. Javier, ¿tienes algún otro? Porque son los que me aparecen a mí. Pues yo me acuerdo de memoria, eh, sin leer este, los comentarios, había algo de que es un presupuesto muy restringido, el mismo Paco Robledo, eh, que efectivamente se, te, te, se tienen que atender los problemas eh, estructurales y sí generar una planeación de lo que yo me acuerdo, no textualmente, porque no estoy viendo más que la computadora y aquella persona que tenga el, el teléfono pues puede profundizar más en el tema, ¿no? Sí, este, yo lo tengo aquí. Pero el... básicamente son comentarios eh, bastante, ah, perdón, perdón. Yo lo tengo aquí en el teléfono, eh, Robledo, cada disciplina ve distinto las acciones, un antropólogo, un sociólogo, un economista, un urbanista, etc. Tendremos distintas opiniones, pero eso sí, se, se visita y se entrevista a delegados o personas representativas si y luego se discute de manera multidisciplinaria. Leonora Villegas, Navarro personifica un auténtico cacique que se pasea por Guanajuato como si fuese hacienda de su propiedad. Felipe Franco, perdón, no se escucha bien, podrán mejorar el audio. Bueno, es, uh, Robledo, 600 millones anuales de presupuesto municipal es muy poco. Eh? ¿Qué más tenemos? Patricia Bu, que está viendo el programa y manda saludos. Eh, eh, lo mismo aplica a regidores. Deberíamos de poder votar por zonas urbanas actual. Actual e históricamente esas personas no nos representan. Se refiere a los regidores. Armando Morales. Cuánta razón tenía Juan Rulfo, pero señor delegado. La tierra está deslavada, dura. Es que el arado se, en, se entierre en esas como cantera, que es la tierra del llano. Eh, eh, gelacio gel, simulación, toda una ingeniería de control, una estructura perfectamente armada para obtener el gobierno botín, operadores políticos que todo mundo conoce y aún siguen siendo personas, entre comillas honorables y respetables. Toda una red de corrupción perfecta. Hasta ahí. Memo. Memo Tiene cerrado el micrófono. Por favor, si quiere reaccionar, licenciado Torres, a, a, a los comentarios pues sí efectivamente las denuncias son, son muy buenas las observaciones este, sería muy buen ejercicio como dice Carlos que los diputados se pongan a trabajar y, y, y, y, y legislen el el tema de que sea de que sean votados los regidores sería muy sano y creo que pudiéramos tener representantes populares reales de ciertas zonas este la gente en las comunidades dice cómo es posible que un regidor o una persona preparada sea tan ratera, sea tan corrupta, sea tan malvada. La gente lo ha dicho, ¿sí? Uno que no tiene tanta preparación es más derecho, tiene fidelidad a la palabra dada, ¿sí? Y nos enseñaron valores. ¿Y cómo es posible que un regidor o un alcalde sea un sinvergüenza? sí. Eso lo dice la gente. Yo, este, si me lo permiten, eh, yo siempre lo he cuestionado. Digo, ¿qué tiene esa silla? ¿Por qué esa silla los convierte? ¿Por qué esa silla acaso es maldita? ¿Sí? Que a los millonarios los hace ricos, a los ricos los hace pobres y a los pobres los hace miserables. A los estudiados los hace analfabetas y a los analfabetas los hace burros. ¿Qué tiene esa maldita silla? Sí, Pidi, por favor. Mira, Memo, nomás quiero hacerte una reflexión. La ciudad de Guanajuato, y se lo ha dicho varias veces el amigo Carlos Arce, no sé, pero desde el momento que el panismo mandó a segundo término la importancia histórica que tiene la ciudad de Guanajuato, más allá de que tiene grandes centros comerciales, etcétera, etcétera, es una ciudad histórica. Basta con que veas que hasta la placa que está enfrente para ese gobierno ya desapareció. Desde ese momento minimizaron la ciudad y de ahí viene una etapa de degradación en los últimos tres, cuatro trienios, la degradación ha sido muy marcada, pero quiero subrayar en todos los comentarios que oí, Alejandro Navarro, el presunto precandidato del PAN a reelegirse, ¿eh? tiene tres denuncias, ¿eh? dos en el IE y uno en la fiscalía, ¿eh? no puedo comentar más hasta que aparezca entonces abogado, tres denuncias comprobadas, dos ya están en el tribunal del IE y una está en la Fiscalía General del Estado. Si esas cosas, el propio partido, independientemente de lo que vayan a resolver, tanto la Fiscalía como eh, la Procuraduría, no, perdón, el Instituto Electoral, el propio PAN no toma en cuenta esas antecedentes, yo pienso que que el pan empieza a acabar su sepultura, por lo menos en la ciudad de Guanajuato. ¿Eh? Me dijo un día Carlos Arce algo que se me hizo muy cierto. El pan está viviendo en la época que vivió Corales Ayala, en el PRI. Es idéntica. ¿Eh? Y si no cuidan eso, con un tsunami que tenemos enfrente, que es el loro de las mañaneras, que es terrible el loro de las mañaneras, esto no va a tener buen fin. Así cierro el círculo el día de hoy. Me encantó tu, tu, tu punto de vista, está muy revisado en las comunidades rurales y siento el día de hoy que se va a hacer la tumba del candidato, candidato de Alejandro Navarro, porque hay una separación brutal entre el equipo electoral que está comandado por Miguel Márquez, con dos alfiles, uno por un lado está Huintilo Vega, que tiene una empresa profesional para hacer todo este tipo de mecanismos electorales, por llamar a la empresa, y Oliva. Entonces, ellos van caminando por un lado y Navarro va por otro lado, ¿eh? Arturo, perdón, este, Torres, fíjate bien en eso. El esquema de ganar elecciones es una cosa y el esquema de hacer campaña es otra cosa. Van caminando, Carlos, por dos brechas diferentes. Eso lo dejo esta mañana. Muchas gracias y me despido. Buenos días. Yo, por ejemplo, última reflexión es que todas las áreas de comunicación social, tanto del municipio como de la parte estatal, eh, tengan la curiosidad de ver este tipo de programa, que de alguna manera eh, tiene aportaciones significativas, gente de mucha experiencia, y que no lo minimicen, ¿no? En un momento dado, inclusive al, a la gente que lo está viendo, y distribuirlo para tener un poco más de cobertura de esta participación tan ejemplar, ¿no? Muchas gracias. Este, les, eh, gracias, al licenciado Torres, por su presencia. Gracias a mis compañeros y nuestros eh, internautas. Los esperamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias. Buen provecho. Feliz fin de semana.